Muchas gracias. Eh, mi nombre es Anaid Llorente, soy maestra, psicóloga y atelierista y me dedico desde hace tres años aproximadamente a crear espacios eh, de convivencia en donde el arte y el juego son los protagonistas con los niños. Eh, tenía el propósito de sembrar un espacio en la comunidad de La Solana, acá en Querétaro, que es una comunidad con altos índices de violencia y eh, donde los niños son excluidos de los espacios públicos. Sin embargo, con la pandemia tuve que reformular eh, mi participación y en esa búsqueda surge eh, Ludo Art Lab, que es un colectivo que incluye diseñadores, artistas, eh, profesores, psicólogos y empezamos a idear nuestro primer laboratorio. Eh, me inscribí al MOOC y con esas ideas empezamos a preguntarnos un poco angustiados con lo que estábamos viviendo con nuestros propios hijos, que estaban conectados pero desconectados. Y por otro lado, que yo estaba trabajando con los niños, que estaban desconectados pero conectados. Y empezamos a imaginar un espacio en donde ambos, pudieran, ambos grupos pudieran convivir y, bueno, así surge eh, nuestra, nuestra propuesta de laboratorio que se llama PanMedia. Hicimos una plataforma eh, que subimos a Discord, en donde creamos un canal para adultos y un canal para, para niños. Y lanzamos dos convocatorias, una para mediadores, colaboradores, que hicimos un mapa mental para ver cómo eh, lograr esta convivencia. Y bueno, eh, el requisito nada más era que compartieran nuestra filosofía, que es una filosofía socioconstructivista, que utiliza elementos de design thinking y obviamente que tuvieran este respeto por el, el proceso de desarrollo de los niños. Y bueno, pues en nuestra primera sesión, eh, estas son las imágenes del espacio que se nos ocurrió eh, lanzar como provocación para ver cómo los niños de la virtualidad podían intervenir estos espacios para los niños que eh, pues están eh, sin acceso a ellos. Y bueno, pues así surgieron, empezaron a surgir las ideas. Eh, en total participamos 18 niños y 8 adultos que estuvimos conectados lunes y jueves una hora y eh, de, de, esta, de esta primera sesión empezaron a surgir las ideas. Los niños empezaron a diseñar parques, empezaron a diseñar juegos que podían compartir con los niños de la comunidad. Eh, y aunque no se conocieron personalmente, o bueno, virtualmente, eh, yo cada sábado eh, llevaba, trasladaba todas estas experiencias de la comunidad virtual a la comunidad en presencial. Eh... Buscamos que la plataforma solamente fuera un punto de encuentro, pero el requisito era que vivieran, que experimentaran su mundo con diferentes materiales, con diferentes propuestas, y eso empezó a distinguir los intereses de cada grupo. Eh, el grupo eh, presencial empezó a construir prototipos de casas. Este es la, la, el prototipo de una casa de árbol, que fue su primer experimento. Eh, y eh, bueno, incluso empezó a, a, a surgir la necesidad de crear dos grupos. Eh, eh, los niños lo, lo diseñaron, lo modificaron actualmente lo siguen utilizando. Ese fue uno de los logros de esta intervención. Y bueno, el grupo virtual empezó a diseñar para ellos eh, una multipérriba que, que la llamaron una mochila de exploración creativa. Y eh, como última, la última sesión les pedimos que documentaran esta experiencia. Entonces compartieron las formas que inventaron para comunicarse, para, para crear eh, sus prototipos de mochila. Actualmente en un siguiente laboratorio desean convertir esta multi -perry en una multi-perry bot, eh, eh, un poco inspirados en, en, en la robótica. Y... También tenemos ideas ya en la comunidad, de hecho este sábado las imágenes de los espacios pues ya este, son, están muy cambiadas. Los niños ya lograron acceder a, a jugar en el parque, que eso es para mí otro gran logro, es una gran conquista. Y bueno, pues terminó el laboratorio el 20 de diciembre, fue del 20 de noviembre al 20 de diciembre esta experiencia. Y bueno, lo que más me ha conmovido es justo ver cómo este formato de laboratorio nos permite crear, nos permite eh, que todos se sientan eh, cobijados sobre este grupo que se crea con este espacio efímero que se crea con los laboratorios y se rompen estas ideas de que no se puede o que no se cuenta con la experiencia. Todos tienen un lugar en estos espacios este es, una, es un resumen de una niña que participó sobre estos encuentros. ¿no? Son espacios creativos en donde se pueden divertir, todos nos divertimos. Y bueno, pues esperamos en el 2021 ya tenemos idea de hacer tres laboratorios más. Uno como continuación de Pan Media, y tenemos otras, otras, eh, otras eh, cosas también que ya nos estamos imaginando.